Vamos, adelante, camina, viste. acompáñame, vas a ver qué hermosura hay por acá. Mira un salón, un árbol dentro de un salón. Qué chulada, extraordinario. ¿Eh? De verdad, mira, ay, qué hermosura ha hecho Dios y los hombres. Claro, mira, síguenos. Aquí podemos tener ciertos eventos Pocos o muchas personas Mira, esto pronto vamos a llenar este salón Yo lo creo, y bueno, y mira qué maravilla Está hermoso, hermoso Créeme lo que la verdad sí sueño con un proyecto El día de mañana esto Que podamos llenar este salón Así es que tú y yo, tú y yo Vamos a lograrlo con la ayuda de Dios. Tú puedes, te invito. ¿Sales? Pronto estaremos aquí. Cuernavaca Morelos.